Del 4 al 14 de noviembre se celebra en Marbella la Feria de Interiorismo, Diseño y Alta Decoración. Un montaje innovador y exclusivo, con 46 espacios en los que participan más de 150 firmas junto a los más importantes galeristas y diseñadores. Visítanos de 12 a 8 de la tarde en Ar y Marbella Design en el Palacio de Ferias y Congreso de Marbella, Visita nuestra página web www.marbelladesignfair.com